Sabrá pa. Hey guys, esta es la prueba de fuego. que viene un cumpleaños y la cumpleañera eligió un local de pastas. Que yo no tengo super mega previo. A ver cómo me va. Ah, sí tengo que hacer una actualización. La semana pasada me pesé y pesaba 89,85 kilos. Hoy oficialmente me pesé y peso 88,65. Entonces, es un kilo dos. Eh, un kilo y 200 gramos. Ah, prueba superada. ¿Te muerte fría? Sí. Igual me he comido papas fritas. pero son solo dos papas fritas, a ver Así es, bajé un kilo doscientos esta semana. Solamente ordenándome con las comidas y eliminando todo almidón de mi dieta. Igual hoy día me he comido papas fritas, pero solo... Voy a llegar a un tope donde voy a necesitar ejercicio para seguir bajando, pero este experimento está saliendo muy, pero muy bueno. No, no, no es el. Ando con la misma ropa del otro bloque, como que. <música> termina el día creo que ya es hora de los comentarios Oye, a un árbol ok edición de pregunta a un árbol con luz natural eh, ali me pregunta ali Ali me pregunta ¿Cuál es mi placer culpable? Debo decir que si es culpable Me siento culpable en decirlo Y no lo voy a decir Pero mi segundo placer culpable Es quitarme las Quitarme, la, quitarme las costras cuando Me hago una herida Es Es es asqueroso, pero realmente... El Dai me pregunta, en un turranque de locales que has visitado con la Monse y amigos? ¿Cuál va liderando el crossbar? El bar que siempre va a liderar en mi corazón, siempre, en mi corazón, es el Kleine. Que no sé cómo, no sé cómo pronunciar la segunda parte, pero yo le llamo Kleine. Deja, espérate. Kleine. significa pequeño bar. Lejos, ese siempre va a estar en mi corazón. Bueno, la pregunta para el día de hoy era ¿Cuál era su mejor recompensa y su peor castigo cuando no lo logra? Me llamó la atención de que nuestra comunidad está súper orientada a la comida. Entre el peor castigo hay muchos que dicen que quitarse la serie, los platos, obtener malas notas, noche sin dormir, postergar las tareas y luego tienen que hacer todo rapidito. Los que más me llamaron la atención es de Ali, que autorretarse. Team autorretarse. Carlos Serra dice que, que algo que se le hubiese podido ocurrir a él tenga más éxito y que otras personas estén cosechando frutos por esa idea. Catherine con Y, que no hay un cambio, que no haya nada nuevo. Y el DAI es la frustración de no poder lograrlo. Entre las recompensas, lo que más me llama la atención es saber que lo que se logró, cosechar los frutos y tener un buen rendimiento. Después de hacerlo todo descansar, que creo que son las recompensas que yo ando buscando con este vlog y con la vida en general, así que gracias por el ánimo Fabiola y Carlos, bienvenido al Team Maratón. No, en serio, me quedé pensando con la respuesta. Hoy día cuando estaba llegando a mi casa, el conserje me preguntó, joven, ¿Por qué llego la cámara a todos lados? A lo que va a ser. A tratar de explicarle qué significa todo lo que es esto. Llegó con una cara de perdido, con una cara así como... En plata, ¿cuánto es? Yo creo que básicamente eso es lo que quería preguntarme al final. En plata, ¿cuánto es? ¿Dónde está la ganancia tangible de esto? ¿Qué gano haciendo esto? Saber que se logró cosechar los frutos que esto dio. Hacerlo muy bien. Después de esto, descansar. Que hoy día es difícil... Ponerle una medida a esas cosas porque son intangibles y todos quieren ser parte del equipo ganador, todos quieren tener un trofeo, una medalla, una foto, algo tangible que muestre que fuiste en algún momento ganador. Por eso hay mucha gente que no va a votar porque su, el candidato que tal vez le guste no tendrá ni siquiera el porcentaje como para ir a repechaje. Si es que eso es. Así. En realidad con esos valores, yo también voy a ir a votar solamente en busca de estos intangibles. Y saber qué se hizo, de saber qué se intentó y después descansar para volver a trabajar. Entonces, este fue el episodio 190 y nos vemos el viernes. Leen, eh? mi blog, ¿Tu ¿Qué